Para hacer el ajuste a estos datos, tengo datos en dos columnas. Lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos que quiero graficar. Me voy a la parte de insertar gráfico. Y en tipo de gráfico selecciono dispersión. En dispersión una vez que ya tengo aquí los, los puntos y sus valores lo que puedo hacer es irme a personalizar y en serie le voy a poner línea de tendencia en línea de tendencia la quiero de color por digamos rojo y como etiqueta me gustaría que pusiera la ecuación entonces apareció la ecuación aquí de los datos me dice la pendiente la variable independiente más la ordenada al origen y también puedo decirle que me muestre el r cuadrado el factor el coeficiente de correlación para saber qué tan bueno es mi resultado y en este caso vemos que es de 0.92 que decir un valor muy cercano a 1, quiere decir bastante bueno el ajuste. Y pues, pues ya tenemos ahí un mejor ajuste fenomenológico a los datos.